De, de la casa, pero tengo, tengo ese otro techo, tengo aquel, y eso, de ahí no recojo nada de agua porque todavía, a pesar que hay bastantes pilas y son grandes, aquí se, se pierde el agua. Eso es lo que a mí me ha estado llamando la atención ahorita, pues que y me da pesar cuando llueve y, y se rebalta, toda esa agua se, se, se fuga, se cae. Entonces, yo digo: si yo deseara tener más donde almacenar para tener más agua en el verano. Cruzo agua de esta u otra, de cualquiera. Eh, es una herramienta muy fundamental. Si no hay luz, no hay canal, no importa, con su respectivo eh, oxígeno, porque allí tenemos un oxígeno de, por, por gravedad. Aquí tenemos un oxígeno por bomba eléctrica.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 Porque yo a un inicio ni me imaginaba en qué me he podido servir de esta agua. Como esta agua lleva, te, eh, ¿cómo le llaman? Los izquiercos del, del, del, del, del pescado. Entonces es un agua que lleva minerales. Entonces esta, esta agua yo la ocupo para las plantas medicinales, ornamentales, jardín, pues. También para granadilla, calala, papaya, el chile y lavo los cerdos. Y, y de esa agua la vengo a regar para todos los cultivos. Esa es la gran importancia de esto. Y lo otro, lo beneficioso es de que esta agua va con minerales orgánicos y también lavo los cerdos, de lo de los cerdos pasa recogiendo los residuos del cerdo, entonces ya es un agua con muchos minerales de abono orgánico.